mucho compañerismo, mucha solidaridad porque muchos este, tienen una gran solidaridad en convivir permanentemente y creo que se vio un poco reflejada en el partido. Por más que San Luis fue un rival durísimo, dignificó nuestra victoria por lo por complicado y difícil que fue, pero creo que nos llevamos a una, una victoria justa este, fuimos a buscar permanentemente, por más que en algunos momentos nos equivocamos, y en otros generamos las situaciones y las amarramos, eh, pero bueno, en definitiva encontramos creo que un premio justo eh, este, en el segundo tiempo, tratamos de mejorar alguna situación que teníamos que... Sobre todo la precisión en los últimos metros, y bueno, este, creo que con el gol de Geraldino lo coronamos todos, porque todos estábamos ansiosos, vuelvo a insistir, lo es una gran persona, un muchacho que se mata entrenando todos los días, se merece este, el mejor presente y el mejor futuro en el fútbol, y bueno, cuando hubo el penal no hubo dudas en dejárselo a él, que es un gran ejecutante también, y bueno, todos fuimos, fueron a celebrar, nosotros no fuimos porque la realidad es que si hubiera nos no podían haber expulsado, pero teníamos ganas de ir con todo el grupo, con los compañeros, eh, y fue, fue un momento muy emotivo para todos. ¿no? Sí, sí. Eh, pronto, buenas noches. Buenas noches. Sí, seguramente este, Tigres es un, un rival completamente distinto a lo que es San Luis, por su fisionomía, por la calidad de su futbolista. Tiene este, una propuesta muy parecida a la nuestra, en salir a buscar. Eh, así que seguramente va a ser un partido completamente distinto al de hoy. Obviamente eh, estamos satisfechos por, por el triunfo, por la clasificación, que repito, fue merecida pero bueno, tenemos que seguir mejorando algunas circunstancias de juego, este, mantuvimos el cero que también es una, una cosa muy importante para nosotros, a pesar de todos los riesgos que tomamos en ofensiva, este, ya es el tercer partido consecutivo y tenemos que seguir por esa línea y bueno, seguir mejorando nuestros circuitos ofensivos y sobre todo la definición porque bueno sabíamos que si nosotros nos podíamos encontrar con un gol, el partido se nos iba a abrir y se nos no facilitar, pero seguramente los caminos ofensivos serían más fácil porque el rival, el rival tenía que tomar otro riesgo. Y bueno, ahí está un poco nuestra tarea de seguir mejorando y bueno, obviamente seguir mejorando la contundencia también, que me parece algo muy importante. que faltaban jugadores, que por ahí habían tenido muchas ausencias. Hoy que tienes ya a la gran mayoría del plantel, y ya pudimos ver incluso con once que arrancó la final del futuro pasado, con Javier Lozano, ¿consideras que ya tienes a un plantel, además de con cinco partidos sin perder en fila, que puede pelear por el título y está listo para conseguir esa promoción del torneo pasado? Sí, lamentablemente no hemos tenido el plantel completo desde antes de la pandemia, y no creo que lo tengamos. De aquí a fin de año este, como dije anteriormente vamos a ser muy complicados para cualquiera que enfrentemos en la Liga y como se les digo permanentemente a los futbolistas cuando ellos están enchufados, concentrados este, inspirados para jugar le podemos ganar a cualquiera este, cuando no sucede esas cosas también podemos perder con cualquiera porque hay mucha mucha paridad pero estamos muy satisfechos en la medida que tengamos a todos los futbolistas se hace una competencia interna más complicada este, por el puesto y obviamente mejora este, el nivel de todos los futbolistas. ¿no? Ojalá que podamos recuperar este, a Lesio, que, que ya tiene la alta médica, pero la alta deportiva es otra cosa porque estuvo mucho tiempo parado y tiene que recuperar su forma y eso no, no es una tarea sencilla. Y bueno, conjuntamente con Díaz y Cijara, que todavía están, están en sanidad, eh, eh, bueno, pero obviamente nos estamos acercando a tener a todos los futbolistas y eso nos da mayores posibilidades. Este, hubo un momento en el segundo tiempo que hicimos dos o tres cambios y los que entraron de refresco son jugadores muy importantes. ¿no? Así que, este, como vuelvo a insistir, vamos a ser muy complicado para cualquiera que enfrentemos en la liguilla y bueno, vamos a, a disputarnos de tan llave que viene con, con Tigres, con mucho optimismo, mucha, mucha fe, mucha confianza, sabiendo que tigre tiene un gran plantel, un gran entrenador y es un equipo muy difícil. Noche, ¿no? Buenas noches. La oportunidad de los dos que se sentía que podían compartir un gol y bueno esas cosas a veces o suceden ¿no? eh, son normales en el fútbol y como digo siempre esas cosas tienen que quedar dentro de la cancha podemos discutir o tener una diferencia en algún momento pero deben quedar ahí no son los al no se trasladó cosas que hablamos de cosas en huevo por ejemplo era el encargado de tirar los penales de hoy y, y se lo dejó el dinero ¿no? habla de es un don de gente, y bueno, de esas ganas y ansia que tenían todos que Gerardino convirtiera este, que ya hablamos de la emotividad de ese gol, porque fueron todos juntos a celebrar, cosa que nos alegró, y habla de la fortaleza que tenemos como grupo. Este, mi pregunta es, ¿qué tanta motivación eh, perdón, les genera el, la conexión que pedía Acevedo, ¿no? en la semana en conferencia de prensa, la conexión que se, que se dio el día de hoy con la afición, ¿qué tanta motivación les genera ahora para enfrentar un equipo que sin duda es de los más complicados en cuanto a la rivalidad? Bueno, nuestra afición, siempre lo digo, ¿no? es un bastión para nosotros y nuestro jugador número 12 que apoyó muchísimo, eh, eh, alentó a nuestros futbolistas, los futbolistas, esa comunión que se dio con el gol de Geraldino que lo celebraron prácticamente todo el plantel pero estaba en el estadio y bueno se vivió una vibra muy positiva y bueno, Miguel habla de nuestras fortalezas como grupo sobre todo en la parte humana este, para nosotros es una parte muy importante. El Mercado Libre puedes encontrar millones de